Con el doctor Raúl para que te Ay, sí, bueno. A través del teatro eh, nosotros logramos que los niños eh, se incluyan y eh, a la par con otros niños de su misma edad y además que les ayuda un montón para su autoestima, para sentirse más valorados y sentirse como todo el mundo. La primera vez que nosotros participamos y me parece súper bien una por la experiencia de, de actuar en un teatro tan grande, un escenario tan grande y bonito para los chicos. Nosotros somos de natales, así que viajar desde allá hasta, hasta acá es toda una experiencia nueva para ellos. Ve a ver quién está golpeando la puerta. Estoy enseñando el teatro principalmente en un taller eh, en el Colegio Luterano. Eh, ese es mi trabajo en los colegios y eso me permitió participar eh, en lo que fue el encuentro de teatro que se realizó en el eh, Teatro Municipal, cosa que uno agradece mucho, especialmente al Consejo de la Cultura, que ha logrado hacer una actividad que antes se hacía mucho, eh, muchos de los que nosotros fuimos actores y después nos hicimos actores, partimos en lo que significaba el Festival de Teatro. En esta oportunidad fue un encuentro y bueno, conversando también con los otros colegas que hacen clase, la idea es poder hacer un festival donde exista una competencia artística que nos permita un poco medir cómo están los chiquillos en relación, en este caso, al teatro. Eh, y también nos va a permitir este, poder hacer participar a, la, a los apoderados principalmente que participen y que entiendan un poco lo importante que es el arte, en este caso el teatro, en la educación. Una gran iniciativa que, que sirve de vitrina para el trabajo que se hace anualmente eh, en los establecimientos educacionales, con la gran satisfacción que los mismos estudiantes y los mismos profesores me decían al terminar la jornada de que esto se vuelve a realizar el próximo año. Nosotros como consejo asumimos eso como un compromiso, un compromiso con la educación, un compromiso con la calidad de la educación, porque a partir de las obras de teatro que pudimos, las distintas versiones de teatro, las distintas adaptaciones que se pusieron en escena, también aparecen los intereses de los propios estudiantes, de los directores que están trabajando con los con los estudiantes, de una manera de poner contenidos que les son eh, familiares, que eh, estimulan, digamos, la recreación de muchas obras clásicas. Me parece muy importante para los jóvenes, muy importante. La verdad es que estuvo muy lindo. Sí. Ojalá se siga haciendo. Es eh, realmente gratificante para todos nosotros porque así si podemos demostrar cómo podemos expresarnos y podemos conocer a nuevas personas y comunicarnos entre nosotros. Los encuentros estudiantiles sirven más que nada para que el joven se dé cuenta que no todo es estudio, también hay otro aspecto como es el arte, desarrollar los estados afectivos, ya que el estudiante se desarrolla de manera cognitiva y también afectiva, entonces el teatro es para eso, para que ellos también se contextualicen en el medio, interactúen entre compañeros también de, de otros colegios. La verdad es que me pareció... Eh, para hacer primera instancia una ventana sumamente importante por dos motivos importantes creo yo que es eh, lo que le da el real primero que todo el hecho de que haya sido en un escenario eh, en el escenario más importante que tenemos en la región en donde efectivamente es un teatro y donde el espacio y la adecuación está disponible para desarrollar un evento de esta manera y segundo, porque también hemos eh, observado y hemos participado y hemos convivido con otros grupos que pertenecen a la región. Por lo tanto, esos serían como los dos argumentos que, que justifican este, esta, esta buena posición que tenemos sobre el teatro. Muy bonito, la verdad es que acá en la región no se hacen muchos encuentros y ha funcionado todo bien y ha sido todo muy lindo. Yo felicito y agradezco a, al consejo que es el que ha tomado la vara en esto y... Y por supuesto que la invitación está hecha para que los otros colegas de los otros colegios también participen de esta actividad. Es la mejor forma que tenemos de evaluarnos. Es bueno que los otros colegas nos vean en qué para estamos nosotros, qué estamos haciendo, qué le estamos diciendo a los chiquillos, cómo le estamos enseñando a contar historias.